al tema central del día. Miren, tras haber convocado a unas elecciones municipales extraordinarias para el próximo 15 de marzo, la Junta Central Electoral incurrirá en gastos presupuestarios mayores que aún no han no ha establecido para el montaje. La logística, la impresión de nuevas boletas, materiales electorales gastables y educativos, más el dinero que le entregará a los partidos. Solamente a los partidos políticos, la Junta Central Electoral le dará 1.506.951.797 pesos oro dominicano, que ya Ay, no son, pero bueno, pesos dominicanos. Puesto que el presidente del organismo, señor Julio César Castaños Guzmán, le prometió a las organizaciones en la audiencia pública celebrada el pasado miércoles que a fin de resarcir daños. Le entregará, le entregará las dos últimas partidas que le faltan de este año electoral. Esto así porque el gobierno entregó como contribución económica a los partidos políticos 3.013.903.594 que serían entregados, vamos a ver, en cuatro partidas mensuales que ascendían a un monto de 753 3.475.898,50. Una impresión de 8.2 millones en boletas. Eh, las boletas sufrirán cambio de color y de tamaño. Las boletas electorales oficiales que se usarán en los comicios del 15 de marzo podrían tener un costo mayor o menor que, lo que, se, que la que se usaron el 16 de febrero. Debe ser mayor porque el 16 de febrero se utilizaron equipos, no hubo boletas. Pienso, ¿verdad? Eh, sí, en 100, punto, sí, en 140 municipios. Claro. Ok. Eh, ahora, habrá que tomar en cuenta que las nuevas sufrirán cambios de color y que los recuadros irán un poco más grandes para que los rostros de los candidatos se puedan apreciar mejor. Hay materiales que la Junta no tendrá que volver a comprar, como la tinta indeleble, que costó eh, 1.281.695. Esa es bueno, la situación. Un millón. Digamos, dice un millón. La No, la tinta. no puede ser mil. Dice <risa> no, un millón, pero de dólares. Ah, de dólares. Ah, bueno. La tinta, ¿De la tinta. Un millón, doscientos ochenta y un mil, seiscientos noventa y cinco millones. Eso es la tinta que se usa para tintar el dedo. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que Gonzalo, en vez de en vez de, de esperar que le embarraran el dedo con el rolón, Ajá. lo puso en el cosa del sello. Pero, no, normal, eso es típico de ¿Ustedes ya, lo... ya. busque Busquen sí. la imagen donde él fue a votar. Él cogió el sello en relación él, él, ¿Cómo se llama? No, él, y pensé, y lo... hizo, hizo esto, Gonzalo no. señor... es genial. Y mire, y se puso el dedo ahí. Mira, con relación a lo que es el costo de, de las elecciones, que esta es una de las partes... Eh, fuerte, y es la parte económica. Esas elecciones que se anularon me llevó a la mente decir muchísimas cosas. Pero estas elecciones. Y ese de dinero que fue usado. Yo viviendo en un país pobre, en un país que hace falta medicina, en los hospitales, en un país donde no hay planes de vivienda para las familias más necesitadas. Digo, pero caramba, nosotros parece ser que tenemos opulencia. Sin embargo, para hacer cualquier sanitario hay que pedir préstamos internacionales. Pero bien, ya estamos abocados a unas nuevas elecciones para el 15 de marzo. Y nuevamente hay que buscar recursos porque no se pueden hacer sin recursos. Y todos los actores necesitan recursos para poder eh, montar estas elecciones y poder participar en estas elecciones. Fuera de la parte de los recursos económicos, una de las partes intangibles más importantes como nación es la parte de nosotros eh, poder retomar ese hilo de la democracia, porque ahora mismo nosotros estamos en default, nosotros estamos fuera de, de, de, de lo que son eh, lo, lo, los parámetros dentro de la democracia. Porque le tocaba a la parte municipal entrar en elecciones, elegir nuevos eh, municipios a nivel nacional y concejales y, y, y voceros. Entonces, eso ahora ha tenido que postergarse lo que nos saca a nosotros del plano constitucional por unas elecciones que fueron abortadas. Cosa que no es tan simple. Hoy hay que buscar, casi de acuerdo a, eso, a esa lectura, hay cerca de 5 mil millones de pesos, pero eso es lo que se ve. Sí. Eso es lo que se ve que los partidos tienen que buscar, que la Junta tiene que buscar, que el gobierno tiene que buscar. Todo eso sale de cada dominicano. Todo eso sale de los impuestos de cada dominicano. De cada acción que haga cada dominicano salen esos recursos. Pero eso es lo que se ve. Aparte de eso, hay otro tren de logística bien amplio. Innumerables reuniones, agotadoras jornadas de trabajo que todas llevan recursos, lo que implica que el esfuerzo que se ha de hacer y el que se está haciendo para que esto garantice eficientemente ese esfuerzo por la democracia que se va a hacer nuevamente y el pueblo con su educación, que hay que alabarlo y lo va a hacer otra vez, debe haber participación de todos, de todos Unánime, unánimemente todos, por encima de la parte económica. Todos, todos entienden que la mayoría entiende. No, no, yo estoy, estoy que la Junta no está habilitada ya, no está en las condiciones para vigilar no, y organizar. Eso estamos Mira. más que conscientes. Pero como un falso positivo, hemos establecido el menos mal. El menos mal es unas elecciones como la han querido la Junta y que los partidos han aceptado, en parte, esperando que la Junta cumpla, los dentro de este plazo, los puntos que ha llevado a ese consenso al final de una audiencia que ellos establecieron, no con el consenso de los partidos. ¿Me están entendiendo? Es como una especie de... Háganlo. Y nosotros decimos que de ser así, vamos a seguir conservando o echando la basura debajo de la mesa y haciéndonos los tontos útiles o tapando el sol con un dedo. Miren, la Junta tiene, aparte de tener la responsabilidad cada cuatro años de organizar elecciones y vigilarla, tiene la responsabilidad de armar o de garantizar el registro civil dominicano tanto de los dominicanos como extranjeros que nazcan aquí porque hay un libro rosado que le establece que no son dominicanos y que estos ciudadanos deben de ir a sus respectivas embajadas a buscar sus actas después de eso. Ahora bien, este año es interesante que no se ha sea puesto la lista de elegibles o de, o de que tienen oportunidad. Los de un plan de regularización que en principio teníamos que eran 55 mil y ya van por 200 mil y nadie sabe de eso. Bien, vamos a escuchar una llamada la telefónica días. que tenemos. Buenos días. Buenos días, mis queridos chicos. ¿Están todos bien? Muy bien, sí, bien. Gracias. Oye, yo sinceramente en otra ocasión he hablado sobre esto. Oye, tanto dinero perdido como quien dice y es bueno entonces a buscar más dinero así como no sé como tan fácil y yo digo por ejemplo lo invito a ustedes si ustedes me excusan a ir al hospital este a observar todos los baños mira en la mañanita a las 7 de la mañana llega un poco de agua y se va hasta la 8 si no cogen un poquito de agua o sea, o sea si se gasta todo ese, eso es inodoro pasan el día entero mí, hasta el otro ¿Oíste, día. Vladimir, Paula. ok eso sinceramente, eso es deseo, yo no sé de qué, es eh, tanto dinero desbaratado, ¿por qué no van allá a ese hospital? Y aunque se resuelven eso, con aunque sea un poquito de ese dinerito que se va a desperdiciar, yo digo, ¿cómo es que sé? No, no, ¿cómo que se llama usted, eh, amiga? ¿Eh? ¿Cómo usted se llama? Angelina. Angelina. No es del dinero de la Junta que hay que cogerlo, es del dinero que le corresponde al pueblo y que la mayoría de funcionarios o una gran parte de los funcionarios se los roban. De es de fe. esos cuartos que tienen que ser destinados a eso. De ahí que tenemos que comenzar a exigirle conjuntamente con esa protesta, tenemos que comenzar a exigirle a los funcionarios públicos, a la clase política en sentido general que comiencen a aplicar la ley, que comiencen a comportarse como nosotros exigimos. Porque parece que nosotros votamos. Y a propósito de eso, eh, de todos esos cuartos que se van a agatar, ahora en las próximas elecciones, va a haber elecciones. Lo primero que hay que definir es si vamos a ir a elecciones o no vamos a ir. Porque entonces, si vamos a elecciones el día 15, ¡ojo que todavía estamos a 20 días! ¡ojo que todavía estamos a 20 días! Para decidir qué vamos a hacer. Si es que vamos a buscar un grupo de notables... Que lo traigamos, por ejemplo, porque ya eh, alguien dijo, no, si es corripio, fulano no, de tal. El, que el Los lo notables son eso Entonces, eh, si, si no tenemos confianza en ningún dominicano, entonces creo que tenemos que traerlo de Rusia. Para que acompañe a las juntas no, centrales. No, los rusos no. No, ruso no. ¿No, no? No, Pues vamos a traerlo de China. No, no, no. ¿De China tampoco? tiene coronavirus. Bueno, no. pues entonces vamos a traerlo de, de Afganistán o vamos no, a traerlo no, de son, Alemania o de Brasil o de Estados Unidos o de Canadá porque señores es que tenemos que ser eh, eh, eh, eh. tenemos que comenzar a, a, a ver este país de manera civilizada sabemos lo que pasó el gran trauma ahora los partidos lo que tienen es si van a ir a, a esas elecciones y ya aceptaron ir a esas elecciones porque yo creo que ya aceptaron porque tuvieron una audiencia pública y nadie se negó no, primero ahora no bien sabemos lo que pasó hay que saber. eso, eso eh, tiene que haber una investigación, pero ya el gobierno dijo, nosotros nos desligamos de eso, eh, la Procuraduría también, a la OEA que diga que fue lo que pasó, que se supone que es un ente imparcial, pero ¿qué pasa? Ya también a la OEA la están cuestionando, y al IFE, y también está cuestionando a Uniores, entonces ¿en quién vamos a confiar? Lo que tenemos que hacer es, y ojalá la fuerza del pueblo y el PRM, no, y Alianza País, clara. todos los partidos de oposición... Proponga. Nosotros tenemos una postura clara, nosotros no somos proponentes de cambiar los jueces porque okay. no hay tiempo. Ajá, y te y Debe de ser asistido. Asistido, que es la que es mi propuesta? Claro. Yo propongo porque tampoco, eh, eh, eh, yo creo que los resultados con esa junta la gente no porque lo va, no, hay no van a ser confiables. Entonces hay que hacerlo acompañar. Asistido para darle garantías. Pero entonces ¿quién lo asistiría? Bueno hay en la sociedad muchísimo. Entonces bien. es importante eso una que comencemos claro. a proponer quiénes son la gente claro. de la sociedad que van a acompañar a la junta para que entonces sean creíbles las elecciones. Buenos claro. días. Y así sí. Así Adelante, sí. buenos días. Buen día. sí, Buen buenos días. Y buenos días. Bendiga a, a, a los cinco. Gracias, caballeros. Tengo eh, es una pregunta a los cinco boys. ¿Cómo no? Ellos van a hacer la misma tra otra trampa nueva ahora. Y usted va a jugar 10 pesos Que van a hacer otra trampa nueva La o sea, van a hacer ¿Y cuál es? qué van a hacer ahora? van a hacer otra trampa Muchas gracias Mira, cuando Francis se eso refería es, es falta de la Muchachos, cuando claro. Francis se refería A ese grupo de notables Que conocemos básicamente A quienes que se buscan casi siempre es, es o sea, no Yo entiendo que tú entendiste el mensaje Ahora que lo quieras llevar por otro lado Cuando aquí se habla de Agripino Núñez Collado, de gente que participa en los casos, en los hechos, y que se pone en ese grupo que elige, se elige desde el Palacio para investigar tal o cual caso. ¿Qué nivel de credibilidad o confianza puede tener en una comisión que investiga un caso y que es parte de ese propio hecho que se está investigando? En torno a lo que está aconteciendo... Con... Tengo la, eh, escúchame, Carolina. Tengo la primera propuesta. Es fácil. La primera propuesta la voy a hacer para este país. Yo propongo... Que uno de esos notables que acompaña a la Junta Central Electoral, ojo que nadie lo ha dicho. Freddy de la Cruz, el rector de la Universidad Pontificia, ¿cómo es madre y maestra de la Pucamayma. Es una Universidad persona... Católica, sí, madre y maestra. de la Pucamayma. Eh, Freddy de la Cruz. Hey. Freddy de la Cruz. El con El conel nunca aparece. Pero, Freddy, ¿tú estás en contra de Freddy? No, jamás. Ah, pues entonces fíjense, yo estoy haciendo la primera propuesta del país, de una persona y así creo que podemos seguir y podemos conformar por lo menos un grupo de 25 gente que acompañen a la Junta Central Electoral, gente que tenga credibilidad para entonces que las elecciones sean creíbles. Pero mire, ante todo esto eh, hay que destacar y la gente tiene que estar pendiente eh, y no olvidar los miles de millones de pesos que se han ido en este proceso de elecciones de y no me parece justo lo siento mucho por los partidos políticos por los participantes en esta contienda que han hecho todo su esfuerzo, el sacrificio, mucho gasto que sabemos que es así pero sacar mil y pico de millones más por encima de lo que se les ha entregado por encima de lo que hemos perdido que, se, que va a perder este pueblo permíteme Franz Ay, yo pensé que me iba a decir algo ya todavía... Sí que tengo interrumpido hoy. No, discúlpame. Entonces, sacar Tan sensible, mil. Muchachos. Sacar, ¿no? Porque imagínate. Sacar mil doscientos millones de pesos más al bolsillo del pueblo dominicano. Me parece que, que la Junta Central pesos. El aparato fueron 11.500. No que lo exacto. cojan de ahí, de los 11.000 de Gonzalo, de donde sea. Pero no sacar así de manera clara. Mire, 1.500 millones de pesos más para los partidos, no, no. más Carolina, todo lo que se ha gastado. Carolina. Es, que, es no que, que no hay que no. forma de hacer las elecciones si no se les... Es militares. que nosotros, el sí, pueblo, no que es que Italia. sí, pero es que el pueblo entonces tiene que cargar con todo esto. Y que tú le dejas, por ejemplo, a la oposición, por ejemplo, la gente que no tiene recursos ya se jodió. Que para poder elecciones... Es que no hay dinero, forma. Porque hay que pagarle a gente. Para que trabaje. El endeudamiento que, que tiene este miren, país miren, y que va miren. a tener cuando salga el PLD de ahí. Mire, la, ahí es la, que vamos a, a la saber la en, en qué que estamos parados. Hay que decir Oiga, la ingeniera Marianela Lora nos está llamando sí. al, al WhatsApp de nosotros. Pónganos un mensaje, ingeniera, porque es más fácil, que llame, cinco, fácil. Porque llame Mira, al canal. Porque Mira, quiero... La la luna, déjame sí. explicarte algo. Los Dale el número. Mil y pico pesos más. No es. La Junta tenía tiene unos plazos en los cuales le entrega de no, forma mi amor, programada es por la suspensión que le van a entregar esa cantidad más es una remuneración o algo así es es adicional decir, una recuperación. aparte de los tres mil y pico de millones fue que se, que se iban a entregar en diferentes partidas no, pa en es que, eh, es que siempre que hay elecciones sí, son partidas lo... extraordinarias sí pero es ya adicional. lo que pasó pasó mm. obligatoriamente tiene que venir sí. partidas extraordinarias sí, lamentablemente tiene... es el costo de la débil democracia. Que mira, eh, atención a Marianela Lora, que ya nos está llamando la arquitecta encargada de planeamiento del ayuntamiento, me Yo parece no estoy que. Estoy de es... acuerdo contigo en eso. Eso no es el costo de la democracia. No, eso parte, es el costo de la irresponsabilidad. Parte, no, no, parte, no, no. Eso bueno, es mira, otro costo. Un costo eh, que nosotros no debimos de pagar. Entonces. Claro. Eh, entonces, eh, Marianela Ahí nos es está verdad. llamando, Marianela nos está llamando y llámanos de manera directa, Marianela, porque hay que aclarar eso. Al 725 50538, no por WhatsApp. Ellas no ellas ella nos mandó un link donde están los datos del sorteo. Pero esas informaciones y quiero que por eso nos llame fueron subidas el 7 de fe, el 7 de febrero y hoy estamos a 24. A 24. Quince días, o catorce días le da tiempo a una persona para preparar toda la claro. documentación. La ley, Se hace eso. todo el proceso. Sí, sí, sí, sí, pero claro. ah, bueno. No. Sí. Pero si la ley dice que son días, claro. si están dentro de la ley, la, si no hay ley nada dice que buscar. Que son 15 días, ya Se hace una convocatoria y tiene. Eso cubre. Paso. Si eso si eso la ley cubre. dice que son quince días, no hay nada que buscar la porque están dentro del plazo de la ley. Lo que tiene los ingenieros es, es que leer más periódico.